Acción. Mamá, ¿qué haces acá? No viaje, por favor. ¿Qué haces acá ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, no? Inconsciente este te dejó porque detestes mi hijo. Ay Dios, estoy cansada, hijo. estamos acá en el lugar donde donde partió el la el tragedia de... <ríe> nos encontramos en la zona de la zona de la puta que nos parió estamos en el lugar donde partió el tren de la puta que nos parió estamos en el lugar donde, partió el, de, donde partió el tren de la tragedia donde lamentablemente partió el tren de la tragedia en su trayectoria a la plata se descarriló acá? Aquí en el lugar donde partió el tren de la tragedia Donde lamentablemente Lamentablemente Se descarcar Estamos aquí en el lugar donde ah, Partió el tren de la concha de tu madre Lamentablemente en su trayectoria Estamos aquí en el lugar Donde, donde partió Ah, para las con... Tan rápido viene Estamos aquí en el lugar donde partió el tren de la tragedia, donde lamentablemente en su trayectoria a La Plata se descarriló la